Bueno, pues le damos la bienvenida. Gracias, gracias, mil gracias por estar eh, con nosotros. Vamos a ver. Eh, ahí estamos. Ahí estamos. Y nos da un gran gusto y placer que usted y también usted, y también usted mi amado. Mi pueden estar en de nosotros sí, en este es, momento que es. vamos a estar transmitiendo pues en vivo y a todo color. En vivo y a todo color. Les damos la okay. bienvenida y pues gracias, gracias por este tiempo que ha dispuesto ya para, para estar con nosotros con relación a este mensaje de reflexión bien importante. Sí, sí, sí. Es bien. Es, impo importantísimo. Importante, sí, claro que sí. Eh, ¿De qué se trata? Bueno, ahí les decimos, ¿verdad? Un momento de reflexión: las dos eternidades. ¿Cuál quieres, la primera o la segunda? ¿O la primera o la otra? ¿Cuál quieres tener? Y de eso vamos a platicar. De eso precisamente. De eso precisamente vamos a estar platicando: eh, de la eternidad. De la eternidad. Uh -huh. eh, qué interesante es, porque todos los seres humanos, todos, todos, todos incluyéndonos nosotros, todos, todos, todos, un día vamos a pasar a una de esas eternidades. Así es. Así es. ¿Y qué importa que se hacia dónde vamos? Porque es por la eternidad. Es por la eternidad. Es por la eternidad. Como se si dijera ahí una musiquita así, media clásica. <risa> sí, no, no, es muy, muy, eh, muy importante este, esta palabra, este mensaje, esta reflexión, como lo quiera poner. Ah, exacto. Y esto me hizo recordar eh, el, el canto de hermano de, de Tomás, que se llamó un amigo de Jesús Quieto. Seguido campo? platicamos Este eh, Él dice en su canto en su plático, ¿Por cuál camino vas? ¿Por cuál camino vas? ¿Por cuál camino vas? Y, y es que los dos caminos Llevan a una eternidad Así es ¿Pero ¿Por cuál camino vas tú? ¿Por cuál <ríe> camino vas tú, mi amada? Y así eso es lo es. Que, Y es lo que vamos a platicar en, en, en este momento, mi esposo, aquí en, en esto. Pero antes le voy a pedir a mi esposa que haga una oración. Amén. Para que ella diga cada palabra que salga uno, que señor, de nuestra bocas Para que tú puedas ser bendecido Amén. o bendecido. ¿De acuerdo? Amén, así es. Okay. Padre, le alabamos, le glorificamos, Señor, en este momento, dándole la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Padre, por la oportunidad que sí, nos da, señor. señor, de estar nuevamente a través de estos medios, pa Padre, para compartir, Señor, este mensaje, esta reflexión, Señor, Padre, úsenos, denos la gracia, denos, Señor, la sabiduría, denos el discernimiento, Padre, para que la gente pueda eh, entender eh, en sus mentes y en sus corazones sí, lo importante que es esto, Padre, muy importante, de estas doce carnidades Padre, en el nombre de Jesús estamos en sus preciosas manos Padre, úsenos en el nombre del Padre del Hijo y de su Espíritu Santo amén. amén Amén, Amén, Amén, Amén y Amén Ok Vamos a ir en el Santo Evangelio según San Lucas en el capítulo eh, 16, 16 y vamos a estar del verso 19 en adelante hasta donde lleguemos. Ver, eh, aquí vamos a hablar de dos hombres. Y ellos nos, nos van a dar el ejemplo de Adonde. Exacto, ¿verdad? exacto. Entonces, este. Es un, una narración. Así es. No, y, no sé. y déjeme adelantarles. No es porque si tienes o no tienes dinero. Mm -mm. Porque vamos a hablar del rico y Lázaro. Uh -huh. No se trata del dinero, no. sino de nuestra misma condición personal humana que tenemos delante del bautismo. Ni de religión. Y tampoco tampoco eh, los no. religiosos van a quedar fuera prácticamente. Así, okay. es, así es. En el 19 que nos sí, dice? Nos, dice, nos habla de esta manera, este el 19, había un hombre rico que se o sea, se, vestía, se vestía de púrpura y de lino y de lino fino. Uh -huh. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Fíjate qué tremendo, cada día hacía banquete uh -huh cuando tienes mucho dinero. Sí, sí, sí, sí. Puedes hacer lo que tú quieras en cierta forma. Claro. Pero eso no significa nada que estés comprando nada mm. en cuanto a una eternidad. Correcto. Aunque te puede llevar a una de ellas, pero. Sí. ¿Qué importante es saber nosotros por cuál camino vamos? Amén. ¿Verdad? Muy importante. Eh, entonces, te. Sí, es demasiado importante de, de que sepamos ¿verdad? Este, que, es. que nosotros sepamos exactamente dónde estamos y a dónde vamos. ¿De dónde estamos y a dónde vamos. Exactamente, okay. así es. Entonces, había también un, un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Uh -huh. Y ansiaba Saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Fíjate, ¿qué condiciones? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Por qué dices de las migajas que caían de la mesa? Porque en aquellos tiempos las, uh, sí. las sí. miandas se ponían de tal forma sí. que. Que, eh, se, que se rían y, y se les tiraban. Era, y era la forma en que comía la gente en aquellos años, ¿verdad? Sí. Eh, no, no estaban ahí con su cuchillito y el tenedor y comiendo ahí con. agarraron no, eh, eh, las piezas sí. y daban la mordida y se les Na, quería comida de, al, Nada al de, o de, de etiqueta o de no, ley. No, no, sí. no. Aunque el rico tenía la. o debía haber tenido la madera. La madera, ¿no? claro pero no, no se trata de eso así es, entonces dice el 22 aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado, dice aquí ya hay dos lugares muy muy muy diferentes y vamos a verlo despacito uh -huh. ambos murieron sí el rico no murió porque era rico y el pobre no murió porque era pobre, sino simplemente llegó la hora. Llegó la hora. Uh -huh. Y ambos fallecen o mueren, como tú quieras llamarle. Uh -huh. Entonces, dice que aconteció que murió el pobrecito, o sea, Lázaro. Uh -huh. Y fue llevado por los ángeles. ¿y a dónde lo llevaron? al seno de Abraham al seno de Abraham las mujeres saben lo que es tener una criatura en el seno sí, en sus brazos eh, en, en los brazos, ¿verdad? imagínense ese cuadro ahí está sí. el padre Abraham recibiendo a este pobre hombre que vivía sí. y que deseaba y anhelaba comer de las migajas que quedan de, de, la, de, la de, de la mesa del rico. del rico, así es. Pero los ángeles se lo llevaron ahí a sus brazos. ¡Qué, qué es es tremendo, eso. eh! ¡Qué tremendo! Y dice, y murió también el rico. ¿Y qué pasó? Fue sepultado. Dice que fue sepultado. Uh -huh. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al ser sepultado, no lo llevaron al mismo lugar que al la, lazo, ¿no? ¿no? Sí, a lo mejor cargaron el ataúd, pusieron la mejor carroza que habían aquí. Entonces, eh, quizás muchas flores. Eh, elegante, eh, bonito. Y quizás bonito. Eh, con mariachis y. Y, y, bueno, y todas las cosas que se acostumbran. Según a lo, lo que le gustara a, a la persona. Exacto. Pero, bueno, los sepultaron. ¿Por qué? Sí. Porque ricos o pobres, los lo sepultas o algo que no, no los pueden dejar así. No. Ok. aunque ahorita bueno, ya es la cremación de ya en sus días, ¿verdad? Sí. Este y pues ya, te una anforita con, sí. eh, con las cenizas y, y las puedes hacer con ellas lo, lo que tú quieras, echarlas eh, al mar, eh, a un río, uh, sí. después puedes llevar al Jordán, después puedes llevar eh, al mal sí. muerto, las puedes guardar en el, tu casa, en bueno, el cementerio eh, donde se, están los, eh, las familias. Uh -huh cada eh, quien hace lo, lo que quiere con las momento o los familiares claro. o lo que haya dejado dicho la, la, la persona eh, en los escritos que haya dejado uh -huh. eh, como el testamento o cosas estilo pero son dos cuadros totalmente diferentes Muy diferente. por esto ya, estamos hablando de las dos eternidades exacto y Lázaro fue a una muy diferente a la de la del rico. Uh -huh. Y no fue por el dinero o por la falta del dinero. No. Para que no todas se equivocar en eso. No, no, no, no. Son dos situaciones totalmente diferentes. Y vamos a seguir comentando. Me dice el 23: Y en el Aves, o sea, el, el, el, el rico, y en el Aves alzó sus ojos estando en tormentos uh -huh. y vino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 Espérate, que Estoy atormentado en esta llama. Qué tremendo. Uno vale lo ponen en los brazos de Abraham y el otro está siendo atormentado en un lugar de plasmas. Sí. Como ese apocalipsis, ¿verdad? Uh -huh. de, en el de... invierno. Ajá. Eh, entonces, eh, eh, el, el, el, esto viene siendo... Eh, el lugar de tormento, de, de, de, de, de, de, de pues el, el fuego, el infierno. Uh -huh. Uh -huh. En, entonces, fíjense, pues este, eh, el Hades es lugar o estado de los muertos, equivalente al Seol en hebreo, que se traduce también infierno. Estoy infierno. leyendo el diccionario bíblico. Infierno. Eh, el, el, el, el El abismo. El teol. Okay. Entonces, qué, qué tremendo. ¿Qué, qué, qué tremendo. Así es. Que uno va a dar al infierno y otro va al lugar de Dios. Y está en el seno mm. de Así es Así es. Qué enorme. Tremendo, tremendo, no tremendo. Nada. Y estas son las dos eternidades. Uh -huh. Uh -huh. Y de una vez te pregunto, ¿tú dónde quieres pasar tu eternidad? Exactamente. ¿En qué lugar quieres pasar la eternidad? Si quieres estar en el lugar del rico. Pues nomás sigue viviendo como está viviendo y no haga nada y, y, y de seguro que va a salir para ella. No porque eres bueno, porque eres malo, eh, porque tienes una religión, porque eh, te portas bien eh, con la esposa, con uh -huh. el esposo, eh, con, con, el, los, con los padres, en fin. No, no, no, no, no se trata de eso. A lo mejor él, él era buena persona. A lo mejor uh -huh. quería mucho a su familia, a lo mejor tenía su propia religión, uh -huh. pero si le faltaba lo que tenían, eh, el pobre hombre que estaba lleno de llagas, sí. pero su corazón era totalmente diferente. Muy diferente, muy diferente. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí el Señor en su palabra? bien uh -huh. bien lo que dicen ahí en el 23 lo, lo leemos nuevamente sí, dice y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y en el Hades, o sea en el infierno uh -huh. donde están ahí las las damas, el, el, el, la lumbre la lumbre uh -huh. el y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su ¿Qué, qué, ¡Qué tremendo! Eh, vale la pena analizar la enorme diferencia que existe entre un lugar y, el lado, y el otro lugar. Claro. Y de seguro que tú y yo, ustedes o nosotros, un día vamos a estar en alguno de esos dos lugares. Así es. ¿Dónde quieres estar tú? ¿Dónde quieres posarse la, la eternidad? Nosotros hemos querido escoger la, la, donde está la red. Claro, con el Señor. ¿Y tú? Pero hay una posición muy muy importante aquí que hay que tomar en cuenta. No se trata de religión. No. Eso que quede bien claro, que quede bien marcado, que quede bien, bien remachadito, bien subrayado. No se trata. De tener una religión Ojo No te estamos hablando de ninguna religión en particular Sino de una relación Una relación, así es Así es Sí, eh, verdaderamente que es este tan importante Y tan, tan tremendo Que aún este, personas que, que, que ya están este, para morir este y que no todavía no tienen a Cristo Jesús en su corazón, no le han aceptado uh -huh. y se ha se ha ido este expresamente a, se lleva ¿A pastor, administrar? al pastor uh -huh. a ministrar y, y este y le pregunta al pastor este en este momento ¿quieres aceptar a Cristo Jesús en tu corazón? Porque eh, el tiempo es corto y, y no sabemos si, si vas a seguir o, o, o ya, ya vas es a la hora. morir. Entonces es el momento que te, tú tienes que decidir porque es, es tu vida, es tu eternidad. Uh -huh. y, y, y aceptas a Cristo Jesús en tu corazón y, no, y, no, y, y la, la persona no, no, no quieren aceptar, no, no responde. No responde. Entonces, y se le insiste varias veces, uh -huh. y no, y no. Entonces, pues, ¿qué se puede hacer? O sea, y la, la, la, la persona, persona toma su propia decisión. Ajá. Y, y es increíble cómo nosotros mismos tomamos la decisión donde queremos estar. Sí, sí, sí. Nosotros mismos. La parte de Dios ya está hecha. Ya envió a su hijo Amado. Porque de tal manera amó oh Dios. Ya mandó a su hijo a, a, a morir en la amén. cruz de Calvario por ti y por mí. Así es, así es. Pero hay quienes lo quieren tener ahí en el, en el crucifijo todavía. Uh -huh. Y no se trata de eso. No. no. Se trata de que Cristo Jesús en nuestra vida, en su corazón. Amén, amén, así es. De eso se trata. Amén. No se trata de que tengamos una religión X. No, no, no, no. Miren, a, ayer precisamente estábamos platicando con una personita que queremos mucho. Su negocio, su trabajo, eh, está yendo a algunos templos donde le permiten ir. ¿Preparando los eh, para, el final. Sí, para que la gente se prepare para ese final uh -huh. que un día va a acontecer para todos. para todos aquí estamos hablando de estos dos casos podemos ver más, más casos en, la, en las Sagradas Escrituras pero estos dos casos uh -huh. y lo increíble es que hay pastores uh -huh. que no quieren escuchar de esto No no, no, no, no, a mí no me deja hablar de que, de que un plan para, para cuando yo me muera. No, no, no, no, yo no me voy a morir. Todos vamos a tomar sí. ese caminito. Así. Todos, todos, todos, todos en esta vida. Sí, es. a, menos de, a menos de que el Señor venga. Que pues, el supongo. Señor venga. Uh -huh. Y que estemos listos y preparados, bien, para, bien preparados. para irnos con Él. Amén, así es. Tenemos que estar sí, sí. bien listos, tenemos que estar bien preparados. Bien preparados. Entonces nadie debe tener el temor uh -huh. de que un día pudiéramos claro. irnos antes de que el Señor venga. Sí, y aquí la, la cuestión es de que este pues que la persona... O sea, tenemos que estar bien conscientes que, que un día, este, como dices, ya sea que muramos o que el Señor este, venga, eh, entonces uh, um, es nada más dejar preparados los, los servicios de... de de tu funeral, ¿verdad? Ajá. Entonces, este, porque pues entonces quién, o sea, se deja la carga a, a la familia y, y luego pues anda batallando como tantos casos que hemos visto que pues anda batallando y, y pidiendo las ayudas porque para poderlo oh, sí. Porque sí. en esta vida pues eh, eh, todo cuesta, entonces, por eso, por eso si se hace el énfasis, prepárate parte porque no sabemos el día ni la hora en que que podemos morir o bien que el Señor venga pero lo importante lo importante eh, independientemente de, de que dejes pagado tus servicios finales eh, eh, es que tengan la conciencia de a dónde vas a ir a dónde vas a ir muy importante muy importante entonces eh, es, es lo que necesitamos entender todos, todos y cada uno de nosotros si estamos listos y preparados listos y preparados para el momento que el Señor nos llame que estemos eh, con Él y si no hacemos es, esa, esa decisión en vida, en vida porque es en vida que lo Ahí tenemos bien. que hacer déjame leerles eh, tantito aquí Romanos 10. Uh -huh. eh, sí. Dice, pues la escritura dice, o sea, la, la, la Biblia, estamos sí. leyendo de, de, de la Biblia, ok. Uh -huh. Todo aquel, todo aquel uh -huh. que en él creyere no será avergonzado, uh -huh. no será avergonzado, ok. Porque no hay diferencia entre el judío y el griego. O sea, no hay ninguna diferencia uh -huh. entre los, los tipos de personas, de dónde seas eh, o de qué religión tengas. Eso no va a ser importante. Lo importante es en quién has creído. Ok. Pues el mismo ¿Señor? Dice, pues el mismo que es Señor de todos. Uh -huh es el Señor de todos, uh -huh. de todos, es rico. es rico, para con todos que le invocan, amén. y ahí empieza la enorme diferencia, Sí. amén, no, que si tienes una religión, pues nosotros no hablamos de religión, hablamos de relación, esa relación que podemos tener con Dios, a través de su Hijo Amado Cristo Jesús, cuando lo recibimos en su corazón, ¿Y sigue diciendo? Dice uh, Es Pues es, es el mismo oh, okay. Y todo aquel okay. Y todo aquel Y todo aquel que invocara el nombre del Señor Será salvo El que nomás el que invoca el nombre del Señor Es salvo ¿Los demás no? Sí. No sé si me estás entendiendo Espero que sí porque queremos ser bien claros, queremos ser bien precisos, queremos ser eh, la mejor forma de poderlo eh, comentar, platicar. Porque no te estamos hablando de ninguna religión. Yo no quiero que vengas a, a mi religión. No, no, no. Eso no te va a servir de nada. No. Pero sí que tengas la relación con quien la debes de tener. Sí, okay. porque dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el, en el cual no han creído? ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Por eso estamos aquí, mi amado. Por eso estamos aquí, mi amada. Si ya conoces al Señor, pues agábale, uh -huh. bendícele Amén. y que estuviese preparada. Eso es todo. Así es. A la hora que sea la, la llamada presente. Miren. ¿Y como y cómo eh, eran? Eh, en, en, o, oye, sí. Déjame decir, estos tiempos que hemos estado viviendo, cuánta gente se nos ha ido. sí, mucha gente. ¿A cuántos conoces tú que ya, que, que ya se partido. fueron con la cuestión del del, del ¿Cuánta gente ha pues, si Todos los días, todos los días, en el día, en este momento que estamos haciendo este programa, alguien se está muriendo en, en, en algún lugar. Sea aquí en Estados Unidos, sea en México, en Centroamérica, Sudamérica y hasta el último de la Tierra. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué es lo que está pasando? Ok que este mal o este virus o lo que sea sí. uh -huh. no está respetando a nadie uh -huh. si te pega y no estabas preparado te puede llevar sí. gracias a Dios por aquellos que uh -huh. han tenido que pasar la prueba y, la han, y han sido librados así es pero no toda la gente, lamentablemente. No. Lamentablemente, no toda la gente. En el caso de nuestras familias, un hermano de mi esposa, pues, no la hizo. Sí. Vamos a poner el achaque. Aquí es ya, ya tenía 88 años. Ya es más mucho más pesado. Sí, más difícil. Pero también le tocó uno de los nietos. Sí, sí, también. Y le, y le hizo lo que le haría a Juárez. ¿No le pasó nada? Sí, no, no fue un, o sea, una cosa un pequeño que, malestar y, de, y salió de salió. la... Pero a nuestro hijo, papá de él, me ah, lo... Sí, se lo, no, se lo transmitió me, me, a él. <ríe> nos no lo balanceó tantito pero bendito sea el señor bendito sea el señor nunca dejó de trabajar desde sí. tu casa Sí, estuvimos ¿No? orando por él y orando juntos y, y salió adelante amén, amén, así es ya esta semana pasada fue los exámenes? La doctora que le hicieran del, el examen ya no, salió, ya no tenía nada Sí, le quedó el problema de, de, de momento de que no tiene el, sabor. el olfato y, y el sabor. El, y el sabor. Eh, eso es una de las cosas que se pierde. No pero, pero pasó un, unos días sí, así me, lo... medio, me medio mal. Pero, venía. pero qué pasó? Sí. Él estaba preparado. Sí, él. Como sí. bueno bien alimentado bien nutrido él. Tiene así. años de, de, de estarse alimentando muy bien. Así es. Y así se que hace es. cada partido que, eh, que ni nosotros no lo tomamos muy sí. bien. Sí. Pero y, él con y, su costumbre, porque es así, sí. ha sido de, de, de, una disciplina. Eh, de. Con, mucha disciplina, con mucha, mucha, y, mucha disciplina. Y creyendo y confiando en el Señor. Y este domingo y ya estuvo en el centro. Entonces, ¿qué pasa? Mi amada, mi amado. Tenemos que estar bien, bien nutridos, este, bien fortalecidos. En comentábamos en días día pasados, ¿sí, no? uh hija. -huh. Antes de que le pasara a nuestro hijo ¿no? Sí. De que no había nada que, que pudiera decir. A mí sí y a mí no. Uh -huh, uh -huh. Claro. No he respetado a nadie. No. Y nosotros nos habíamos estado salvando de que, pues, ya cualquier tío tiene el rato de estar pasando de... Sí, de, de pues ya, ya tiene más de año. que pues fue un momento que también nos tocó a nosotros en, en la familia. Tu hermano, sí. lamentablemente, sí. ¿no? partió. Pero, gloria a Dios, ¿verdad? Porque nuestro nieto y nuestro hijo... Salieron adelante. Salieron adelante. Totalmente adelante. Y hay hermanos que, que, que conocemos también que les ha tocado este y pues ya casi en la muerte pero el Señor los ha librado y aún pastores, mm. sí, sí, sí. pastores se han ido sí, sí, sí aún pastores se han ido sí o esposas de pastores se han ido hijos de pastores se han ido sí, sí, porque uh, mi amado, mi amada así. cuide su salud esto es ante todo. Tomen todas las precauciones debidas. Las había y las, por haber. No hagan confianza. Y la salud Esto está ahorita todavía agarrando, agarrando, agarrando vuelo. Y la salud espiritual. Bendiciones, Daniel. La salud espiritual. Ahí es Daniel de, el de San Diego. Dios te bendiga, bendiciones. bendiciones. Eh, saludos para ti y para tu familia. Eh, ayer nos estaba acordando de ti precisamente también. A él también le pegó. <risa> sí. Pero gracias a Dios que salió. Adelante. Okay. Entonces, eso es lo, lo, lo importante, mi amado, mi amada. Como seres humanos, aquí estamos el pasadito. Nada, nada. A menos que el Señor venga por su pueblo y, y estemos listos, nos vamos a ver. Y si no, aquí todos se quedan. Entonces, vamos a continuar ¿Sí? aquí con los que estamos aquí en Romanos. Okay, Romanos. Uh, el, uh, la parte baja del, del 14. El, de la parte baja del 14, sí. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y es lo que estamos haciendo aquí. Estamos dándole las buenas nuevas. Estamos hablándoles del Señor. Estamos hablando de que preparemos nuestras vidas para que en el momento que, que sea. Así es. Alerta, alerta. Que podamos estar en, en, en los brazos de Abraham. Quiero usar lo que estamos leyendo ahorita de Lucas. Con las antenas bien montadas O bien. Eh, eh, <risa> Allá en donde sea el, el fuego eterno. Ok. Ajá. Así es. Y dice el verso 15. Y cómo predicarán si no fueron enviados o como está escrito. Bien. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la Paz. De los que anuncian la Buena Nueva. Y es lo que estamos haciendo, mi verdad. Y aquí hay una bienaventura para nosotros también. Bien, pues ¿Por, ¿Por qué? Porque Como está se... escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la Paz. Uh -huh. De los que anuncian las buenas nuevas. Entonces. No, no todos obedecieron. Ahí es el punto. El 16. Sí, no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Yo espero que tú creas. Yo espero que tú creas, mi amada. Así Yo es. Yo espero que tú creas, mi amado. Y la fe, dice que la fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Amén. Y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿la fe por pues, dónde viene? Por el oír. Y oír de la palabra. La palabra de Dios. Dios. Sí, amén, Hemos dicho, amén, amén. Cuando te prediquen, que te prediquen con la palabra, de la porque palabra. de ti no te sale la fe sí, que amén. te puede llevar al mejor lugar para estar en la eternidad con el Señor. Uh -huh. Que te prediquen con la palabra. Eh, esto yo no lo voy a dejar de decir nunca sí porque te pueden predicar con la tableta te pueden predicar con el teléfono pero no hay como que la ¿qué es decir la escritura que dice Dios que qué nos dice la palabra del Señor sí amén amén así esto es, es sumamente importante mi amado sumamente importante mi amada así es y el 25 nos dice pero Abraham le dijo uh -huh. hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y las bueno, cómo se dice el 24 para, que, okay. para, para agarrar el, no, el, el hilo pues, como decimos para la, agarrar el hilo bueno, yo digo así como decimos los chavos <risas> para agarrar la boda ¿no? entonces, eh, el 24 entonces él, dando voces dijo, padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama, ¡Qué tremendo. ¿Cuál es el lugar donde estaba entonces el rico? En el lago de Puebla. Entonces te digo, no es por pobre o por rico, es por no haber creído en Jesús. Así es, y qué importante. O por no estar en comunión con Dios no se trata de religión sino de relación Amén. y sigue sí, diciendo ahí para terminar entonces um, eh, el 25 pero, pero Abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado ¿Ves la diferencia la, la, la de la eternidad? ¿Vos sea, mencionabas dos eternidades? Sí, sí, sí, dos eternidades. O estás en un lugar o estás en el otro. Uh -huh. Y te preguntas a ti, y si hoy fuera tu día, ¿a los días? No te estoy deseando nada mal, sino más bien alertándote. Si hoy fuera, nada más. Si hoy, si hoy fuera tu día, porque todos los días están muriendo personas en ese mundo. Así es, así es. Todos los días. No miras las noticias para que veas, si no me no me creer a mí. Uh -huh. Entonces, si hoy es tu día, ¿a dónde vas? Así es. Y luego un verso 26 para. Además de, de todo esto. Eh, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Uh -huh. De manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. O sea, hay una gran cima. Se decide el lugar. Uh -huh. Hay que hacerlo antes de, no después de. Uh -huh. Después ya no se puede hacer nada. No, no, es en vida. Es en vida. Por eso el anuncio es ahorita, no es mañana, no es hoy. Y ya si ayer no lo escuchaste, pues te pasó el, el ayer. Pues estamos en el hoy. Hoy es el momento preciso, estos segundos o estos minutos que, que, que, que estamos aquí. Dios está dando la oportunidad. Eh, Dios está dando la oportunidad, bien dicho. Así es. Entonces. ¿Cuál va a ser tu relación con Dios? ¿Quieres mantener tu religión o quieres mantener tu relación? Este, este es el, si fuera la el religión, verdadero. pues, pues síguele, pues qué bueno que estás en eso. Pero no se trata de eso. No, no. ¿Cómo está tu corazón delante del Señor? Y, y sigue el 27. Entonces le dijo, te ruego. Pues padre, que le envíes, le envíes a la casa de mi padre, uh -huh. porque 28, porque tengo cinco hermanos para claro. que les testifique. Estaba preocupado porque, te, te, aparte de él, <risa> tenía cinco hermanitos más, pero ¿qué estaba pensando él en ese momento? ¿Esto es venir para acá? Pues sí porque no, no, no tienen a Cristo Jesús en su vida. Es lo que está diciendo prácticamente. Entonces le dice, no, pero haz, haz algo. Uh -huh. Entonces... Sí. 28. Eh, sí. Eh, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. A que ellos no vengan a este lugar de tormento. Uh -huh. Ella estaba reconociendo que estaba en un lugar de tormento. El problema sí, es que es por la eternidad. Por la eternidad, sí, definitivamente. Es por la eternidad, no es un pasajero. Es por la eternidad, mi amada, mi amado. Tengamos cuidado con nuestras propias decisiones. Sí, es tan importante. Tengamos, quizás. No arregles el, la, la cuestión de tu general ya desde ahorita, uh -huh. pero el día que te mueras, el día que ya te toca, de una manera u otra, o te creman o te sepultan, pero la decisión es hacia dónde vas. Sí. Tu sí. eternidad, hacia dónde vas. Es va, una una. responsabilidad propia a ya haber oído, escuchado de, de Jesús, de la palabra de Dios. Eh, eh, y no atender a ese llamado ya es una responsabilidad propia así es así es de que y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen oigan los eh, eh, a, a los hermanos cabazos y tienen a otros más a, a, a, a ellos escúchenlos los otros hermanos otros pastores otros uh -huh. Porque no somos nomás nosotros los que estamos predicando. No, no, no. Hay, hay, hay muchos misioneros, pastores y bueno, tanta gente. Entonces eh, dice 30. Dice el 30. Dice el 30. Sí. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Ah, quería que alguien de los muertos pudiera ir a, a decirles, ¿conoces tú a alguien de los muertos que haya venido para darnos el abismo? Hay alguien que no, sí, hombre, sí vino alguien, Jesús. A eso vino a morir la cruz del Calvario, pero tú, a lo mejor tú lo tienes ahí colgado en, en un crucifijo le trata va a así, porque no, no lo escuchaste, nomás lo tienes ahí. Así es. ¿Y en cuántos templos lo tienen de ahí nomás clavado en un madero? Uh -huh. O lo tienen así nomás eh, abierto de brazos. Sí. Cuidado, no es así el, el, el punto de, de Dios. Es la relación. Sí, amén, amén. es la relación personal que tú puedas tener mi amado, mi amada amén. no sé más cómo, cómo lo decir no se trata de eso de que tengas una religión sino una relación, amén, no relación personal. personal y para nosotros es sumamente importante eh, poder decir lo que las escrituras nos muestran, nos enseñan y nos dicen por amén, amén, es. eso cuando comentamos de eh, de Lutero y de eh, de todos los demás que ha habido que dieron sus vidas para que nosotros pudiéramos tener una escritura como la que estamos leyendo ahorita mm. es la, una gran bendición una gran bendición qué bueno que ellos en su tiempo y así ya está, estamos hablando de cientos de años se preocuparon y se preocuparon tú te preocupas ahorita por tener esa relación con Dios. Muy importante, este y, y si, si, si aceptas a Cristo Jesús en tu vida, ya pues, lo hiciste. hiciste. Pero lo importante es que compartas también con tu familia, todos los que ya sabes que todavía no aceptan a Cristo en su vida. Y, entonces es muy importante que tú lo compartas y, y, y que tú este, pues compartas estos videos. Así es. Fíjate lo que dice el versículo Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno de se levantare de los muertos. O sea, como dicen, mira, todo es por creer. Sí. ¿Crees? ¿Le aceptas? ¿Le no, recibes? ¿Ya la hiciste? ¿No? ¿Cómo decir? Vamos a ver. Así es. Lo siento. Así es, por eso hay en también Primera Juan, este, capítulo 5, verso 11, dice, y este es el, el, el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Ajá. Y, y el 5, 24, de cierto, de cierto, digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado. De muerte a vida. Ah, así es. De muerte a vida. De muerte a vida. A vida y Alabado eterna. y glorificado sea el nombre de Dios. de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un ejército, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí está la eternidad de mi amada. Miren, aquí en Juan 14, y si no se aturbe vuestro corazón, creer en Dios, que también en mí. Lo está diciendo palabras de Jesús textuales. Así es. es y Jesús está diciendo aquí, en la casa de mi Padre uh -huh. muchas moradas hay. Uh -huh. Amén. Y con esto estamos cerrando. Amén. Si así no fuera, yo te hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez uh -huh. y yo tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros sí, también estéis. Amén. Entonces, amén, mi amado, amén, mi amado. Así es, así es. El día y la hora no la sabemos de cuándo nos llega el día de, de nuestras muertes, pues nos toque ver la dicha de que el Señor venga por su iglesia, por su pueblo. No por una religión, no, no, no, por su pueblo por su La país. iglesia somos nosotros las personas Amén, así es Y un día el Señor Va a levantar a su pueblo Amén, amén, así es Y si no Hay otro lugar También de eternidad Y para terminar Terminar ya, cerrar no Hay bien. un apocalipsis Uh -huh. En el libro del de, de Apocalipsis, es el último libro de la Biblia. El verso 15. Bueno, vamos a leer 14 y 15. Eh, eh, ¿El 14? No, en el 20, el capítulo 20. Ah, el 20. Sí. Ok, 14 y 15. Uh -huh. ¿Y la muerte? Sí. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Eh, eh, eh, quiero volverse a repetir que esto es un, se trata de fuego o bien tener con Dios. Sí. Dios no está en el fuego ese. Ahí está Satanás. Así es. En las mansiones celestiales, ahí sí está el Señor. Uh -huh. Allá donde fue Lázaro. Exacto. Okay. Dice, y la muerte y el ave fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda. Uh -huh. Quiere decir que ya después ya no hay más, más que hacer. Bueno, ya no. O vives la eternidad con el Señor o tienes la muerte ahí en el, Seón, ahí, ahí en el Ares. Uh -huh. Decía, y vete bien lo que dice el verso 15. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. ¡Qué importante! ¿Qué, importante. ¿Qué significa esto? Lo que significa es, siempre sencillo, el que no se haya inscrito en el libro de la vida, quiere decir que cuando tú recibes a Cristo Jesús en tu vida, en tu corazón, no que tengas una religión, vuelvo a repetir, sino cuando tú recibes a Cristo en tu corazón. Uh -huh. Y le dices, Señor, ven a mi vida. Cámbiame, me santifica mi vida, uh -huh. Señor. Cámbale. Haz de mí una criatura nueva. Tu nombre queda escrito en el libro de la vida. Sí, aleluya. Gloria al Señor. Y las no, cosas no, de no, pasaron no, y de aquí en adelante son hechas son nuevas. Son hechas nuevas. Amén. Entonces pero si no estás escrito en el libro de la vida vas a estar en el lugar que él no quisieras así ¿Ah, seguro no, no, no quisieras estar por eso es tan importante hacerlo en vida y un día se va a cerrar este libro y ya no va a haber más predicación el que la hizo, la hizo ¿Cuál es tu sí. última oportunidad? Si es que tú no lo has hecho Entonces soy paciente Si ¿Sí quiere entregar tu vida el Señor hoy ¿Bien? ¿Sí? entregar sí, tu vida al Señor sí. hoy No hay un mañana, es hoy sí, Amén ¿Qué tienes que hacer? Simple hombre, sencillo No, no vamos a complicar las cosas pues No, no Cierra tus ojos y dile así al Señor Aleluya y si no, puedes cerrar los ojos porque vas manejando, porque estás haciendo algo. Ok, pues con los ojos abiertos, no importa. Dile así: Señor, en este momento, escucho este mensaje. Están hablando de la eternidad. Y yo quiero estar un día con ustedes, Padre Santo. Señor Jesús, ven a mi vida. Aquí entra, Señor, a mi vida. Entra mi corazón, cámbiame, transfórmame, santifica mi vida y haz de mí una nueva criatura. Para que si hoy fuese mi día de terminar mi vida, que yo quiero estar ya contigo. Y si es cuando tú vengas, que yo ir contigo. Entonces, en el momento que sea, de una manera o de otra, Señor, yo quiero estar escrito en el libro de nombre, Por eso yo te recibo hoy en mi corazón, Señor. Hoy yo te recibo en mi corazón. Sí, Señor. Ven, Jesús. Me arrepiento de todos mis pecados y de todas mis maldades y de todo lo que yo he hecho mal. Me arrepiento. En el nombre de Jesús. Y te acepto con mi Señor y como mi Salvador. Gracias. Y que en ese instante en adelante, Señor. Usted se encargue de en mi vida. Por su grande amor y su grande misericordia. Me lleve por su camino. guíe sí, mi vida, Señor. Santifique mi vida. Él, sí, Señor. Porque yo quiero sí, estar con usted. Sí. En esa eternidad. Aleluya. En esas habitaciones que se está preparando. La que nos dice gloria. en la escritura. Que se está preparando una morada para mí. Sí, Señor. Alabanza y para los míos también. Rey, pero cada quien en lo personal tiene que aceptarlo. Sí, Señor. Señor, gracias sí, señor. por haber venido a morir en la cruz del barrio para podernos dar la salud. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias por pues, sí, Yo lo acepto sí, hoy. Y de a partir de hoy... Santo, santo le eres, Jehová de los ejércitos. Mi vida le pertenece. Santo, santo eres. hablarlo de su nombre. En Cristo Jesús. Sí, Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. amén. Y amén. amén. Y el tiempo se nos fue. Ya van a ser 53 minutos. Bueno, alabado y glorificado es el nombre del Señor. Porque el mensaje se dio. Y gracias a todos los que estuvieron con nosotros los que van a estar más tarde, en la noche, a la hora que ustedes puedan. Es una decisión personal muy importante en su vida y muy importante compartir este video. Porque se trata de 12 eternidades. Pon cualquier mensajito ahí para saber que tú estás ahí antes ya de, de, de cerrar el, el telón. Eh, cualquier mensajito, un hola o Así cualquier es. cosa y es lo que se suficiente. Eh, Dios me así les bendiga Dios me les cuide Dios me les guarde y vivan la vida plena en el Señor permitan que el Señor dirija paso a paso tu vida permítanse permítanme Señor permítanme y que el amor y el poder del Señor sea sobre sus su vidas. así tiene. Mi bendiciones amada. para todos. Para Dios bendiga entiendo. grandemente. Ahí me indica que hay personas, pero no me están poniendo nada. Pero me indica que tengo gente que está bien en ese instante. Pues bendiciones. Bendiciones, un abrazo. En cualquiera que sea tu situación. Bendiciones. De, Amén. Eh, de esta manera. Bendiciones para nos todos. Nos vamos, nos retiramos porque okay. es el primer video más largo que hemos hecho en los últimos tiempos 54 minutos y van a ser 55 si no le corto ya así es, señores bendiga bendiciones